Siguiendo con este repaso rápido a las funciones de jQuery, vamos a entrar en aquellas funciones que nos van a permitir modificar el DOM. En los vídeos anteriores hemos visto funciones que nos permiten posicionarnos en algún elemento concreto y ahora es el momento de crear elementos, borrarlos o cambiarlos. A este conjunto de funciones se le suele denominar funciones de manipulación del DOM. Y para empezar, la primera función que vamos a utilizar es una función que nos da dos posibilidades. Por una parte, modificar el elemento DOM y por la otra obtener información de él. Esa función es la función HTML. Lo que va a hacer va a ser devolvernos el código HTML que contiene el elemento. Por ejemplo, vamos a coger, vamos a seleccionar un elemento, en este caso, con identificador, el elemento Han, que es este elemento de aquí. Si vamos a HTML, podemos ver que el elemento Han tiene una clase humano, pero realmente que su contenido es este de aquí. Son las palabras Han Solo, pero que están, en este caso, enfatizadas. Están envueltas por la etiqueta M. Si venimos aquí y solicitamos que nos dé el HTML, para verlo ponemos un alert. Si guardamos, vemos que jQuery nos devuelve el contenido que el elemento con identificador Han tiene. Es decir, no solo el texto, sino toda la estructura html que está en su interior. Bien, pues de la misma manera que podemos obtener información, podemos modificarla. Podemos hacer que el elemento han su html, su contenido, sea por ejemplo sea este. Es decir, vamos a cambiar el elemento enfatizado, jam solo, por un elemento en negrita y además con más texto. Ahora vamos y vemos que efectivamente este elemento de aquí ha cambiado no solamente el texto, sino además la forma de texto. Esto, si os fijáis, aparece ya en negrita cuando antes aparecía enfatizado. Vamos a comentar la primera línea para que no vuelva a aparecer el alert. Otra función parecida a HTML, aunque con un objetivo diferente, es la función text. La función text lo que va a hacer es devolver el texto, únicamente el texto, del elemento seleccionado. Tanto de él como de los hijos que pueda tener él. Vamos a verlo. Vamos a poner un alert como antes. Y al igual que antes, dejan solo. vemos que el texto que aparece es únicamente Han Solo es Harrison Ford. No aparecen las etiquetas, por ejemplo, en este caso, Strong, a diferencia de lo que sí que haría si utilizáramos la función HTML. Como he comentado, esta función muestra el texto del de elemento y de todos aquellos elementos hijos. De hecho, para hacer la prueba, vamos a hacerlo no con Han, sino, por ejemplo, con los elementos UL, que no hay uno, sino que hay varios a lo largo del de documento. Si grabamos, vemos que aparece el texto de todos los elementos UL que hay en el documento, además del texto de todos los elementos hijos que los elementos UL tienen. Vamos a comentarla para que no nos moleste tampoco más. Y vamos a realizar el proceso contrario. Hemos obtenido el texto de un elemento, vamos a modificar únicamente el texto de ese elemento. Vamos a coger en este caso, en vez de Y vamos a modificar el texto. Si grabamos, vemos que el texto de la entrada, vemos el texto de este ley que había aquí, ha cambiado a la piz escarricisia. Si nos fijamos bien, solamente ha cambiado el texto. De hecho, el enfatizado que aparecía ya no está. Bueno, pues con estas funciones hemos obtenido información de los nodos y hemos podido modificarlos, tanto el contenido como el texto. Pero los elementos ya existían. Vamos ahora a crear elementos nuevos. Vamos ahora a añadir nuevos elementos a nuestro Adobe. Y para eso, como es normal, eh, hay que indicarle qué queremos insertar y dónde queremos insertarlo. Esto último, eh, eh, dónde queremos insertarlo, es lo que nos va a indicar qué función tenemos que utilizar. Por ejemplo, la función append va a insertar lo que queremos insertar dentro de un elemento, pero al final. Mientras que, por ejemplo, la función prepend lo que hará insertarlo dentro, igual que la anterior, pero en este caso al principio. Para verlo vamos a practicarlo un poco con, con la función append. Vamos a hacer que detrás de todas las listas desordenadas se añada un trozo de texto, un trozo de código HTML, mejor dicho. Por ejemplo, un párrafo. Grabamos y vemos que efectivamente al final de cada uno de los bloques UL ha introducido un párrafo. Este párrafo de aquí hace relación a este bloque de aquí, este de aquí a este de aquí, perdón, a este de aquí. Este hace referencia a todo completo, al igual manera que este de aquí abajo hace referencia al completo de este de aquí. Es decir, si nos fijamos, lo que ha hecho ha sido insertar un trozo de texto en el fondo que le hemos dicho. Ese texto se ha convertido en un trozo del documento HTML que hemos redactado y lo he insertado dentro de los elementos UL, dentro de cada uno de los elementos UL que he encontrado, pero en este caso al final. Si me de una pen, hiciera un prepend y grabo, Vemos que ha pasado lo mismo, solo que al principio. Para cada uno de los elementos UL ha vuelto a escribir el párrafo, pero en este caso al principio. Aquí lo ha puesto aquí, este hace referencia al global, a todo este bloque UL, hasta aquí, igual que este de aquí hace referencia a esta lista, o este de aquí hace referencia a esta lista Aquí voy a dejarlo con el append. Aquí hemos insertado un trozo de código, un trozo de código HTML. Pero podemos insertar un objeto JQuery. Por ejemplo, podríamos venir aquí y decirle que lo que tiene que insertar son los elementos H2 que encuentre en el documento. En este caso van a ser las cabeceras como personajes principales o una nueva esperanza. Grabamos y es que efectivamente ha hecho lo de antes, ha puesto donde ha disponido el párrafo, lo que ha hecho ha sido colocar ambos dos encabezados de nivel 2. Tanto aquí, como en las partes en las que antes lo hacía. Si es verdad que en este caso hay que tener en cuenta una pequeña cosa, y es que lo hice en todas partes, pero lo ha quitado donde estaban. Para que lo veamos mejor, voy a volver a comentarlo. Vemos que aquí estaban las dos cabeceras, tanto aquí como aquí arriba, y al ponerlas, al añadirlas, mejor dicho, que desaparecen de donde estaban y aparecen en el sitio en el que hemos indicado, detrás de cada uno de los elementos UL. Es decir, que en el caso de que pongamos no código HTML, sino un objeto jQuery que se encuentra ya en el documento, lo que hace es que lo copia eliminando el original. Podríamos decir que lo mueve, pero como realmente pueden haber muchas inserciones, nos quedaría un poco coja la frase, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que realmente lo que hace es que copia ese elemento donde le hemos dicho y el original lo borra. ¿Cómo podríamos hacer que realmente no lo borrara? Que lo insertara en todas partes, pero que mantuviera el original. Bueno, pues para eso lo habitual es utilizar la técnica contraria. El append tiene una función, una función hermana, que se llama append to, que funciona justamente al revés que funciona el append. En el append lo que decimos es que aquí ponemos dónde queremos añadirlo y aquí dentro, como parámetro de la función, qué queremos añadir. El appendTo funciona justamente al contrario. Indicamos primero qué queremos añadir. Por ejemplo, en este caso, lo que hemos hecho antes. Y como parámetro pasamos Dónde lo queremos hacer. Bien, pues, eh, realmente esta función hasta ahora haría lo mismo que la de antes, solo que cambiando la nomenclatura, ¿no? Lo que, lo que antes era una cosa, ahora es otra, y lo que antes era otra, ahora es una. Pero esta forma de indicar los parámetros, de indicar los elementos que queremos que entren en juego en nuestra, en nuestra función, nos permite aplicar otra función que nos va a solucionar el problema. Esa función es la función clon. La función clon lo que hace, como su nombre indica, es clonar el elemento. Es decir, que una copia exactamente igual. ¿Qué es lo que voy a conseguir con esto? Que cada uno de los H2 que consigo lo clono y esa copia clonada es la que voy a añadir en cada uno de los elementos que tengo previstos. Esa copia clonada desaparecerá de su sitio, pero se seguirá quedando la original. Vamos a grabar. Y, eh, ah, me lo hace mal porque... No he borrado esta línea de aquí. Grabamos. Y ahora sí. Vemos que sigue incorporando detrás de cada UL las cabeceras de nivel 2, cabeceras que no desaparecen de su posición original. Siguen estando tanto aquí como aquí. Bueno, pues con el append todavía se puede insertar cosas diferentes. Hemos probado insertar trozos de código directamente escritos. Hemos probado insertar objetos JQuery pero también podemos indicar como parámetro una función que genere ese objeto o ese texto. Vamos a probar aquí y a los ULs vamos a añadirles una función. una función que va a definir o a devolvernos un párrafo que va a tener como texto el texto del primer hijo del elemento UL. Así que lo que va a hacer es devolver un párrafo que lo que va a hacer va a ser para cada uno de los elementos UL que van a ser procesados, va a coger a sus hijos, de ellos va a coger el primer elemento y de él va a coger el texto. Si grabamos, vemos que efectivamente ha creado un párrafo, en este caso Nueva Esperanza, con el primer hijo de esta lista desordenada, que es Nueva Esperanza, Aquí ha hecho lo mismo, solo que con amenaza fantasma. Y aquí ha vuelto a repetirlo con Luke S. Walker, que es el primer hijo que tiene la lista grande. Lo mismo pasa aquí abajo, tanto con Nueva Esperanza como con Boba Fett, que es el primer hijo de la lista de personajes secundarios. Bueno, por pues igual manera funcionaría la función prepend, solo que en este caso me debe añadir elementos eh, al final lo añadiría al principio, pero siempre, tanto el append como el prepend, dentro del elemento al cual hacemos referencia. Es decir, estamos insertando elementos hijos. Para insertar elementos fuera, es decir, para insertar elementos hermanos, tenemos las funciones after y before. Vamos en este caso a practicar con after, eh, aunque sería exactamente igual con before, y realmente eh, la estructura del after es muy parecida a la estructura de la append. Indicamos dónde, e indicamos el que. Vamos a seguir poniendo que el donde sea nuestras listas desordenadas. Ponemos el after. Y como parámetro le vamos a pasar el elemento que queremos que cree. Ya hemos probado antes a crearlo con, eh, redactando el texto que define el trozo HTML que habría que insertar. También lo hemos probado metiendo un objeto jQuery. Incluso una función que nos ha generado directamente el elemento que queríamos. Vamos ahora a probar otra forma más de hacerlo, que es hacer un objeto JavaScript. Me voy a crear aquí arriba una variable que va a almacenar un nodo del DOM. En este caso, vamos a crear un ítem. A ese nodo vamos a ponerle un texto y para hacerlo vamos a utilizar funciones de jQuery, por lo cual paso ese objeto, este nuevo elemento, a un objeto jQuery y directamente lo que hago es aplicarle la función text. Y ya que estoy aprovechando la cascada y para diferenciarlo del resto, Voy a ponerle un color, por ejemplo, verde. Y finalmente lo que hago es inserto el elemento Javascript. Grabo. Y aquí lo tenemos. Hemos creado una, un ítem hermano de esta lista de aquí. Pero creado por debajo en el flujo de la página. Igualmente hay que estar aquí, para abajo, tienen que aparecer por cada una de las listas ítems que son hermanos de los elementos anteriores. Vamos a hacer una pequeña modificación en el CSS. Tenemos aquí, hacer simplemente que las listas aparezcan con un borde, por ejemplo azul. Y aquí ya se puede apreciar, yo creo que más claramente, que estos elementos que hemos insertado antes con el append se han insertado dentro del UL, están dentro de este cuadrado azul que tenemos aquí, pero se han insertado al final, por detrás. Sin embargo, el elemento creado con after, lo tenemos aquí en verde, y es un hermano de este ULL que tenemos aquí. Se puede apreciar con todos, incluso con el más grande, con este de aquí, o por verlo aquí que tenemos en pantalla, con el de personajes secundarios, que este ULL pone en Drafter, tiene un elemento hermano de, él, como es este de aquí. Bien, voy a borrarlo para que no nos ensucie más la página. Y volvemos a nuestro JavaScript. De manera similar a como hemos hecho antes, podríamos crear una función, en este caso, media anónima. Vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, crea li, y lo que vamos a hacer va a ser simplemente copiar esto de aquí. Lo sacamos aquí, lo copiamos en la función, y hacemos que esto sea lo que se devuelva. Únicamente aquí, con que pongamos ya el nombre de la función, el resultado tendrá que ser el mismo. Aquí lo vemos. Para los que no se fíen, en vez de green, voy a poner orange. Y vemos que sigue siendo lo mismo de antes. Dejando ya de lado las funciones de eh, añadir cosas, pasaremos a las funciones de reemplazar elementos. Una de ellas, la más característica, es replace with, que obviamente lo que hace es que coge un selector, en este caso vamos a coger ya las listas ordenadas, Y la reemplazamos con algo. Si lo hacemos como antes, podemos poner un párrafo escrito directamente como parámetro. Se ha quitado toda la lista ordenada y se ha puesto simplemente un párrafo que indicaba que aquí había una variable. Al igual que antes, podemos en vez de hacerlo definiendo el cuerpo, del código html definiendo una función para hacerla con la función anónima. En este caso también lo que hará es poner un párrafo, pero indicando sobre qué el párrafo. Es decir, cogiendo la información de su hermano superior. Así que hacemos un return. Cada uno de los objetos del selector, y en este caso pongo un html, Que va a tener algo parecido a esto solo que voy a coger información de su hermano por arriba es decir cojo el hermano y del hermano cojo el texto esto lo grabo vemos que vuelve a sustituir la lista ordenada, sobre este caso dando información además de evento que era en cabeza, que no es ni más ni menos que su hermano por encima. Bueno, pues ya hemos creado hijos, hemos creado hermanos, hemos también reemplazado elementos. La pregunta sería, ¿podemos crear padres? Pues sí, obviamente se pueden crear padres utilizando la función wrap. Función que lo que viene a decir es que vamos a envolver nuestro elemento con otro elemento nuevo. Vamos a coger y los ols, vamos a envolverlos con un tip. Ponemos la etiqueta de entrada y la finalización y casi que para verlo bien, vamos a poner aquí que coja otra vez los elementos ol, que vaya a su padre, que ahora tendrá que ser el div que acabamos de crear, el div que le acaba de envolver, y vamos a añadirle un background un color de fondo y igual que antes un borde la algo hay mal aquí. Eh, ah, he puesto, he escrito mal border. Ahora sí. Vemos que ahora sí que se ha creado un elemento que envuelve al, al OL, ya que lo que he hecho ha sido añadirle a ese elemento que va a ir por arriba, a el padre del OL, un background y un borde determinado. O pues, sea, si acaso voy a poner aquí también un color. naranja para que sea un poco mejor el texto. Y, bueno, eh, y para acabar, ya hemos visto cómo añadir, hemos visto cómo modificar, cómo obtener información. Lo que nos quedaría es un poco cómo borrar, cómo eliminar elementos del do. La orden muy sencilla. Podemos eliminar, por ejemplo, todas las cabeceras de nivel 2. Simplemente con la función remove. Vemos que todas, tanto las iniciales como todas las que hemos ido añadiendo en las listas, han desaparecido. Como siempre he comentado, eso es un repaso de las funciones de manipulación para conocerlas más en profundidad. Es interesante ir a la API de jQuery, en este caso en la categoría de manipulación del DOM.